Bueno, hoy viajamos así, listo hola, mamá, hola, hola, ¿Cómo? hola, estás? hola, Oli, ¿Cómo está ahí? <laughs> ¿Te sorprendí? Sí, te sorprendí ¿Sí? ¿Hola? <laughs> ¿Por qué? qué? Ah, que tiene una cara. Ahí, ahí, sí? ahí ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rico el olor! ¿Qué estás Dani? Estoy cocinando, sí. que vienen los amigos de la infancia hoy día. Ya. Yeah. Entonces, como vienen dos de España, comida típica chilena, po. Sobaipillas con pebre. Ah, chorita. Aquí tenemos... ¿tenemos? El zapallos. el zapallo. El zapallos. El zapallos. ¿Eh? ¡Ay! se sí me... me... me empañé. ¡Ay no! que soy payrona dice pulso <risa> mi apretada bajo apagado bajo apagado Mi hermana invitó a nuestros amigos de la infancia a ponerse al día, por lo cual el resto del vlog o el, el pedacito que tome eso se hará con este filtro de acá. Yo siempre he pensado que el tiempo es mucho más valioso que el dinero o cualquier otra cosa Esto lo digo porque lo que me gusta de encontrarme con amigos que nos veo hace mucho tiempo Es que uno igual reconoce las grandes características que no han cambiado a cada uno Los que, Cosas que, que definen a cada uno Pero también eh, siento que mis amigos permiten un espacio en que nos podemos poner al día Es como reconocerse, volverse a conocer eso es rico porque al final no le terminamos hablando a la persona que fue hace 20 años, hace 15, sino que estamos hablando de la persona que es hoy día. Entonces al final se vuelve como, porque te conocí ayer, te quiero conocer hoy. No sé si me explico, pero es súper bonito. Sí te conozco, pero quiero ponerme al día, quiero saber quién, es, quién eres hoy. Y lo quiero saber porque yo supe quién eras ayer y espero yo poder hacer lo mismo con mi amigo. Y esto me recuerda un poco a lo que me dijo mi compadre Metalombs sobre conocer a las personas, que yo estaba sumamente equivocado, y él me dijo que conocer a las personas era como comerse un kilo de sal, uno no lo hace de una, lo hace de poco a poco, entonces uno nunca termina de conocer a las personas, y por eso mismo quiero darle las gracias que ustedes inviertan 5 minutos diarios en estos videos, que pueden, podrían estar <ríe> invirtiéndolo en muchas otras cosas, pero que deciden regalármelo a mí y estoy súper súper agradecido. Así que muchas gracias, en verdad, en verdad lo agradezco porque al final su atención durante 5 minutos es, es el, mucho más de lo que podría pedir. Así que ojalá nos veamos mañana.